es una herramienta muy útil para el emprendedor, podemos generar nuevas ventas en base a utilizar herramientas de email marketing como MailRelay, podemos mandarles encuestas a estos usuarios para saber qué eh, opinan acerca de nuestros productos y servicios, podemos eh, mandarles ofertas en determinados momentos puntuales, el interactuar y comunicarnos con nuestros clientes o nuestros futuros consumidores es realmente interesante y el email marketing mm, es realmente fácil Utilizar con herramientas como la que os comentaba Mil Relay, podéis estar eh, dados de alta en cuestión de unos 20-30 minutos y en la cuenta gratuita podéis enviar hasta 75.000 envíos mensuales con 15.000 suscriptores. O sea, todo emprendedor que empiece, que quiera interactuar con sus clientes, debería de plantearse eh, utilizar el mail marketing, el correo electrónico está muy vivo, y como os comento, eh, con herramientas tipo MailRelay, que es una plataforma que funciona hace muchos años, que tiene muy buena atención al cliente vía chat, vía web, vía correo electrónico, y que saben mejorar la entregabilidad de nuestro correo electrónico realmente podemos tener una herramienta que nos sirva muy bien como emprendedor. Entablar comunicación con nuestros consumidores y usuarios a través de correo electrónico es muy interesante, el poder generar eh, ventas según nuestras ofertas es algo a tener muy en cuenta y el poder eh, utilizar, por ejemplo, esta cuenta gratuita de 1000 Relay hasta 75.000 envíos mensuales siempre es algo para tener en cuenta por parte de los emprendedores que empiezan. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo. Saludos.